Esto parece como si fuera un, un rompecabezas donde se arma toda la parte de Centroamérica hasta arrancando desde México hasta la Patagonia en Chile. ¿Qué es lo que está buscando el famoso socialismo del siglo XXI? Unir, unir, según ellos pues ya tienen la logística, está Honduras, está Cuba, está Venezuela, me refiero a los venezolanos la dictadura venezolana está cantando victoria porque la cabeza sería venezuela junto con cuba nicaragua y ya metieron a colombia en este momento con la, la victoria de lula pues ya entraría a brasil Está Perú, bueno Ecuador se logró zafar, está Bolivia, está Argentina, está Chile y pues lo que se está aparentemente formando es un potencial. Vamos a ver si las ideas entre todos coinciden porque yo lo que he visto a lo largo de todos estos años es que la, la posición de la izquierda socialista, ellos Dicen pelear por un ideal, pero cuando ya están en el curubito, donde están en el poder, prevalecen más los intereses personales, los intereses de ellos. Entonces las ideologías se van para un lado. Pienso yo que esto puede ser el talón de Aquiles para esa idea, que sí, que se están uniendo muchos países, que muchos están comulgando con la idea socialista izquierdista que muchos están comulgando sobre todo los jóvenes porque piensan en supuestamente en un mejor futuro porque les han hecho ver el pasado como lo más aterrador pero lo que nunca han visto de ellos es que eh, no todo lo que brilla es oro no todo lo que se ha hecho está mal ni no todo lo que se ha hecho está bien Que hay que mejorar cosas y sí hay que mejorar las cosas Pero desafortunadamente en la idea Izquierda socialista La verdad no hemos visto mucha ganancia O si no muestra de ello Venezuela, Cuba y Nicaragua No vayamos más lejos De ahí saquemos conclusiones Más sin embargo Diosdado Cabello celebró La victoria en Brasil Y dijo, o sea a gruesa voz porque yo veo que Diosdado es como ese que tira la piedra y esconde la mano No lo veo con muchos pantalones Pero comenzó a hablar en voz gruesa Lejos estará la opción de invasión contra Venezuela El número 2 del régimen chavista le envió sus felicitaciones al mandatario electo Y acusó al actual jefe de estado del gigante sudamericano, Jair Bolsonaro De haber planteado a sus oficiales una incursión en territorio venezolano. El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, celebró la victoria de Lula en Brasil y afirmó que una vez que tome posesión el presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en enero del 2023 lejos estará la opción de invasión contra Venezuela como aseguró, lo planteó el actual gobernante brasileño Jair Bolsonaro en el 2019 vuelvo y digo, en este momento Diosdado está cantando victoria Diosdado cree que las cosas están dando, yo creería que en, en términos visuales si, sí, de pronto sí están abarcando más terreno pero vuelvo y digo, las ideologías y hay una cosa que tenemos que tener clara la ideología que tiene lula da silva y por eso ya es tercera vez presidente es que él es de izquierda capitalista en el caso de venezuela cuba y nicaragua es izquierda socialista o sea es un, el famoso socialismo del siglo 21 pero la idea de, de lula es progresiva si ustedes miran a venezuela cuba y, y nicaragua de progresiva no tienen absolutamente nada y yo creo que ahí va a estar la piedra en el zapato. Amanecerá y veremos, decía mi abuelo. La mejor energía para el presidente Lula. Vociferaba Diosdado Caballo. Con toda seguridad se genera un equilibrio en esta parte del mundo. Un equilibrio significativo. Lejos estará la opción de invasión contra Venezuela. Dijo el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela PSV. En su programa de televisión con el mazo dando en el canal estatal B. TV. Ahora es muy fácil hablar en un programa donde sencillamente si hay alguien que se va a oponer pues lo cortan, no lo presentan, no lo dejan hablar, pues vociferar y hablar tanta paja como habla Diosdado Cabello pues es muy fácil. Él puede decir que se va a ir solo contra el mundo ¿Quién le va a contradecir si no se puede? Las cámaras y el poder lo tiene él Pero vuelvo y digo Para mí que Diosdado es de esos que tira la piedra y esconde la mano A su vez Diosdado acusó a Bolsonaro de haber planteado a sus oficiales Una invasión contra el país caribeño el 23 de febrero del 2019 cuando el líder opositor Juan Guaidó intentaba ingresar una caravana de ayuda humanitaria a Venezuela desde Colombia, ¿ustedes se acuerdan de esas imágenes que no fueron bastante sutiles ni agradables? Porque era muy triste ver que no dejaran pasar ni medicina ni alimentos cuando el propio venezolano más vulnerable se estaba muriendo de hambre por eso me causa curiosidad que este señor hable de triunfos vamos a ver vuelvo y digo esto es algo que se plantea ahorita. aparentemente el terreno lo están ganando ellos vamos a la realidad que pasa pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, le den like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos sus comentarios, no importa que sea así, no importa que sea así, háganos comentarios, desde que podamos hablar comentarios que sean decentes, comentarios que sean con contenidos. No seamos rebeldes sin causa, pero gracias a ustedes seguimos acá, siendo los número uno ...dando todos los días esa opción de que ustedes se enteren de lo que realmente está pasando. Claro está que según Dios dado, el ejército brasileño cuando Jair Bolsonaro trató supuestamente de invadir... ...el ejército brasileño se negó a hacerlo, pero estaba planteado para el 23 de febrero que iban a invadir Venezuela... Desde Brasil agregó Con tal de que no sea una operación Como la, la famosa operación Gedeón, Ustedes se acuerdan Cuando supuestamente cogieron 10 terroristas En una lancha en pantaloneta y camiseta Con un corta uña en el bolsillo Y e iban a, a derrocar a Maduro Bueno esos son películas de ciencia ficción el número 2 del chavismo celebró la nueva cercanía ideológica entre el país caribeño y sus vecinos colombia y brasil tras el triunfo de lula en el gigante suramericano poco más de cuatro meses después de que gustavo petro se alzara con la victoria en las presidenciales del país andino sabemos que con el 100% de las urnas escrutadas Lula ganó las elecciones presidenciales, no fue muy fácil, fue un margen ajustado al recibir el 50,9 de los votos. Frente a Bolsonaro que tuvo el 49.1 Que aspiraba a un nuevo mandato luego de cuatro años Por otra parte de manera escueta Cabello rechazó que el alto representante De la Unión Europea para Asuntos Exteriores Y la Política de Seguridad Josep Borrell Pidiera recientemente que se ejerza Toda la presión política posible para favorecer El retorno del diálogo formal Entre el régimen de Venezuela y la oposición Sabemos Sabemos de sobra que Diosdado no quiere ese diálogo, porque sabe que ese diálogo les toca ceder muchas cosas y ellos están en su zona de confort, ellos en este momento ellos son magnates, ellos son los dueños del mundo, soberbio, grosero y arrogante, le respondió Cabello a Bolsonaro. Cuando le dice cuál presión política, gafo, ¿qué vas a presionar? ¿Con qué nos vas a presionar? Es una decisión del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela que tiene sus tiempos, dijo el primer vicepresidente del PSV en la misma emisión de su programa con el mazo dando. Vuelvo y digo... Él allá dice lo que se le da la gana porque nadie lo puede contradecir, pero bueno, en la realidad eso es otra cosa. por Borrell expresó durante el cónclave celebrado en Buenos Aires entre los ministros de exteriores de los países de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC y la Unión Europea, que habrá de hacer toda la presión política que ya se viene haciendo para que estas negociaciones entre el gobierno y la oposición vuelvan a retomar en México. Recordemos que tanto el régimen como la oposición habían comenzado los diálogos en agosto del 2021 en México, pero quedó suspendido tres meses después por decisión del oficialismo en señal de protesta por la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Zap, supuesto testa testaferro de Maduro, que por estos días la tiene Peliaguda. Ay, ay, ay, se está componiendo esto. Por eso digo que si esto fuera un ajedrez, diríamos que la izquierda socialista está ganando. Pero a la realidad, cuando las fichas se colocan así en orden como en el ajedrez, vemos que hay muchas fichas que ellos han ganado, pero también muchas que se han perdido. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.